Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Estilócrata, todos en algún momento de nuestra vida hemos intentado perder peso o al menos hemos conocido a alguien que lo ha hecho Sin embargo, ¿conoces el peso ideal que deberías tener según tu peso, tu edad y demás rubros? ¿Sabías que existen distintas fórmulas para acercarnos al peso ideal? Pues bien, es importante conocer el peso que uno debería de tener pero la razón va más allá de la apariencia y el cómo te perciben los demás. Es un asunto de salud y cuidado personal que debe ser atendido lo antes posible. Por eso hoy te diremos cómo conocer cuál es tu peso ideal. Y comencemos. Primero, ¿Cuánto deberías pesar? Aunque la respuesta sea motivo de este video, es necesario apuntar que el peso corporal ideal se basa en el atractivo visual que se percibe en las redes sociales y televisión. Pero el concepto de peso ideal se introdujo en realidad para estimar las dosis para uso médico y las fórmulas que lo calculan no están relacionadas en absoluto con la forma en que una persona mira a un peso determinado. No importa realmente si eres muy flaco o ser gordo es algo negativo. El metabolismo de ciertos medicamentos se basa más en este peso ideal que en el peso corporal total. Sin embargo, ten en mente que el peso corporal ideal no es una medida perfecta ya que no considera los porcentajes de grasa corporal y músculo que hay en el cuerpo de una persona esto significa que es posible que los atletas sanos y altamente en forma se consideren con sobrepeso según su peso ideal y es por esto que debe considerarse que es una medida imperfecta y no necesariamente indicativa de salud o un peso por el que una persona debe esforzarse necesariamente pues es posible estar por encima o por debajo del peso ideal y estar perfectamente sano entonces ¿cuánto debe pesar una persona? no es exactamente una ciencia exacta los factores existen muchos factores que pueden afectar al peso ideal y estos son primero la edad recuerda que a medida que envejecemos la masa muscular magra disminuye y es más fácil acumular el exceso de grasa corporal este es un proceso natural que debemos considerar y que podemos evitar o ralentizar si adoptamos buenos hábitos Estilócrata, antes de continuar recuerda que en Estilocracia no solo tratamos temas de salud también tratamos temas de buenos hábitos de moda, de superación personal sobre todo de estilo y temas de interés masculinos por ello si aún no te has suscrito, nos ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita. El género. Por lo general, las mujeres pesan menos que los hombres, pues naturalmente tenemos un mayor porcentaje de grasa corporal, debido a que el cuerpo masculino tiene una mayor masa muscular y el músculo pesa más que la grasa. Otra cuestión es que las mujeres tienen menor densidad ósea, aunque claro, existen sus excepciones, pero que a la hora de saber tu peso ideal es importante recordar esas diferencias físicas la altura cuanto más alto seas más masa muscular y grasa tienes lo que resulta en un peso estimado sin embargo un hombre que tenga la misma altura que una mujer debe pesar entre un 10 o un 20% más que ella el tamaño del cuerpo el tamaño del cuerpo es un factor que puede tener un impacto significativo en la medición de tu peso ideal el tamaño de la estructura corporal generalmente se clasifica en huesos pequeños, medianos o grandes. Se mide en función de la circunferencia de la muñeca de una persona en relación con su altura. Por ejemplo, en hombres de una altura superior a 1.65, para huesos pequeños la circunferencia de tu muñeca debe ser de 13.97 centímetros a 16.51. Para huesos medianos la circunferencia de tu muñeca debe medir entre 13.97 y 19.05 centímetros y para huesos grandes debe medir más de 19.5 centímetros. Entonces, la fórmula para saber el peso ideal que deberías tener es según la altura, el género y la edad. Es decir, si un hombre pesa 52 kilogramos, se le agrega 1.9 kilos por 2.54 centímetros sobre 1.52 metros.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 a infoestilocrata.gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.